Bienvenidos a mi canal, suscríbanse y activen campanita Hoy vamos a hablar sobre el loco El loco en el tarot es una carta de arcana mayor Que significa locura, insensatez, imprudencia, curiosidad, aventuras El loco en realidad no es una carta mala ni positiva Es para mí igual, porque eh, marca el número 0 Y el número 0 no tiene posición definida o sea, es, es todos los caminos Sin duda no es casualidad El cero indica que no tiene Posición, no tiene lugar definido Es un potencial Sin límites El loco dice, yo soy todos los caminos Puedo ir por todos los caminos Si vemos la carta eh, Vemos que hay un perrito Este perrito es el guía El mentor, el que lo cuida Pero este No, es más que el lo guía, porque no está delante, de él está detrás de él, está cuidando. más que nada, pero él no le hace caso, sabemos que el loco no es mucho de hacer caso, y no le hace caso porque está mirando hacia arriba, el loco tiene ropa de bufón, pero no es ningún bufón, es una persona libre que mira al cielo, es como buscando aventura, tiene en la mano eh, una rosa blanca que indica pureza, eh, y lleva en, el otro, en la otra mano algo como una mochilita que lleva los otros elementos. El aire, la tierra y el agua. Él es de fuego. Me hace recordar mucho el signo de Aries. ¿Por qué? Porque Aries es mucho de ir a la acción primeramente. Es el nacimiento también. Y por eso guarda mucha relación con el signo de Aries. Da un paso más y se cae al abismo, al mundo material, donde va a ir, es el nacimiento, es el espíritu que está naciendo nuevamente, ese es el loco él es todos los caminos y todas las potencialidades, también se le dice el tonto en el tarot, eh, depende de la pregunta que hagas, esto va a tener su significado, ejemplo, eh, si preguntas por ejemplo, voy a regresar con mi ex, ...y sale loco... ...eso quiere decir que no... ...está diciendo que... ...no quiere... ...quiere mucha libertad... ...y no quiere compromisos... ...y si está acompañado de otras cartas... ...que le ayudarían tal vez a... ...una reconciliación... Eh, ...regresar con esa persona... ...es muy posible que sí regrese... ...pero no quieran compromisos... ...no quieren cosas así... Eh, eh, ...podemos ver que el loco... ...también está... ...mirándose al cielo a la aventura, a la intrepidez eh, podría decir que es un poco tonto anda vestido de bufón, pero como dije, no lo es tiene un saco en su hombro que lleva todo lo necesario para sus aventuras las cosas que va a vivir es una energía muy adolescente, como de hippie y también este, vemos que camina por los senderos peligrosos las montañas donde él viene es el mundo espiritual. Es como la rueda del zodiaco Él era un piscis, ahora es un aries. Y un aries algún, en algún momento va a ser un piscis. O sea, va nuevamente a ser un espíritu. Y va a regresar ese sendero. Bueno, eh, vemos que loco eh, significa muchas cosas. Muchas aventuras. Eh, en el amor tal vez... este no se tome las cosas en serio no es porque sea malo o cosas así sino es que quiere mucha libertad es algo así como que hace y después piensa por ejemplo una chica que se está ahogando eh, loco va y se tira y la, eh, la salva ¿no? la trata de salvar pero en el agua se da cuenta que no sabe nadar o sea no, no pensó en cómo salvarla. Sino fue a la acción de frente No, no, no, no sabía nadar Nunca lo supo. Pero fue a la acción de frente Es la energía de loco Esta carta también nos dice que es dualidad Si no es que puede ser bueno y puede ser malo Pero también puede ser bueno Si está acompañado de las cartas Y también este, sabemos que El que no arriesga no gana Y eso es algo que siempre lo tenemos que tener claro El que no arriesga nunca va a ganar el loco es así, o sea, es de arriesgarse, sí, pero le falta un poco más de sensatez. Eh, en el trabajo, por ejemplo, necesita alguien que lo asesore, alguien que lo acompañe. Ese es el perrito, o sea, ese es el perrito que lo acompaña, lo guía, lo cuida de alguna manera. Pero él es el que tiene la energía, es un arcano mayor, es un arcano mayor y los arcanos mayores son muy fuertes. O sea, hay mucha energía en el loco. Es la primera carta, es el símbolo cero. El sol indica aventuras, cosas que, que le van a pasar. O sea, el día a día. La energía del adolescente. La energía del hippie. La energía del... Que yo no me preocupo por las cosas que, que están pasando, que van a pasar. Yo vivo. O sea, él es el potencial de todos. O sea... Es increíble, loco, la energía de loco es muy muy fuerte. En esta carta también nos habla sobre que podría ser un nuevo comienzo de aventuras, de cosas espirituales, de cosas relacionadas con la pareja, con lo espiritual, en el trabajo. sí es posible que quiera ascender muy rápido, pero no pueda, porque es muy impulsivo tal vez, y tiene unas ideas un poco raras, tal vez lo vean así sobre todo, si es que por ejemplo, tienes, tienes una idea en el trabajo y el loco sale eh, te está diciendo, este, plantea mejor lo que, o sea trata de comunicarte mejor, sé más práctico en este sentido y ahí te van a tomar en cuenta, porque muchas veces cuando sale el loco en eh, una pregunta es porque no, no estás viendo las cosas más si sí, hay buena energía pero no estás viendo con claridad con practicidad y sí tienes que tener compañía alguien que te apoye en eso eh, en la carta del amor eh, si preguntas el amor es posible que dejes pasar el amor de tu vida ha pasado que las personas eh, están preguntando sobre el amor y por descuido le salió loco y dejaron pasar el amor de su vida no por malo sino por inocentes, por, eh, por vivir, por la aventura. Cuando el loco sale invertido, cuando es una carta invertida, es mucho más difícil que, que, que el amor se dé. O sea, que haya compromiso en la relación. Hay muy poco compromiso. Y hay mucho enojo de la pareja porque no se toma en serio la relación quieren casarse, quieren convivir, pero el loco como que no, aunque lo hagas no hay compromiso, o sea no hay nada de compromiso, es posible es muy insensato cuando sale la carta invertida y loco eh, en el dinero es posible que lo estafen, y por eso tiene que tener un asesoramiento en el trabajo es posible que nadie lo tome en serio ya, insensato y es muy difícil cuando es carta invertida, y dependiendo también de que cartas se le acompañen en la tirada. Esta es la energía de loco, espero no se me olvide nada más y suscríbanse.